Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, ya, Esto ya, es el z ya, El ya, el beat y yo Bienvenido a la caldera de mi mente, estas es mi enología Sigo la densidad vagabunda de mi anatomía Discutí con la apatía y me arreglé con la alegría Hablé con Sócrates y me explico su apología Es nacer para morir frente al vivir para soñar Recalcular la trayectoria del misil para volar Resistir y no parar, jugar como un puto juglar respaldar cada idea si te la quieren pisar Lo mío es fácil y difícil, ignorando a la suerte como tu móvil, frágil como el presente alimentándome de música y estrujando mi mente, cocinando cada tema cariñosamente al dente, y durmiendo por la melodía mejorando mi mercancía, orgulloso de escribir el rap que mi alma pedía escapándome de utopías follándome a cada día, demostrándole a Dios que soy yo quien me protegía te cerco y me paré siempre hice lo que pude, mantuve mis actitudes y los pluses que te con la cabeza fría sin pájaros soy inmune, no quiero a tu sucio dinero, ni salir en el Itunes. No me preocupa lo demás, ni lo que puedan decir. Si les jode lo que hago, aprenderán a digerir. Yo nunca fui de presumir, fui de luchar siempre navegando en mi porvenir. Si la vida me dejara y a mí nadie me salvara, que a mi mamá y a mi, mi papá nada nunca les faltara. Más vida carece de acitaras y hay que estamparse contra la calzada. Vivo. Perdido en un iglú donde no hay sitio para ti Solo necesito una luz para olvidar toda tu bullshit Quiero despertar cada mañana Quiero despertar cada mañana y, Quiero despertar cada mañana Quiero despertar cada mañana Y gritar sin que te importe Aprendí a desconfiar hasta la aire que cada rayadura en bases con mi pilo Yo no sigo, ni te sigo, ni intento ser conocido, solo vivo en mi pino, observando al enemigo dejando mi cabeza como Neres Dark, a pesar de que mi música no estará en el stand ¿Quién dicta si no valgo, si soy un superstar. ¿Quién me la va a comer cuando no me puedan frenar? La polémica es indiferente, lo importante es cómo terminarás, para analizar lo que sabes has de rebobinar Zambullet en el afluente de lo que ignorabas, ya que solo somos partículas que un día morirán Yo, más activo y radiactivo Sin logos corporativos Decisivo en lo que escribo Sintiendo cada adjetivo Demasiados raperos peyorativos simples y vacíos poco constructivos los cigarros de hoy serán cenizas de ayer yo soy quien soy, no seré la copia de este o aquel. voy donde voy, guiado por los trazos en mi papel movimientos aleatorios de manchas de café buscando mi hueco en el mundo sin saber dónde estoy más cansado al levantarme y a la vez más destroy no soy más que nadie estoy, ni vengo a darte lecciones escribo por placer sin esperar opiniones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 Quiero despertar cada mañana Quiero despertar cada mañana y gritar sin que me importe